como siguiente vamos a utilizar eh, lo que son las vistas eh, express eh, tiene eh, un montón de templates eh, uno de ellos es jade, a mí me gusta bastante jade, hay otros eh, que pueden encontrar su preferido dentro de un paquete que es consolidate pueden ver este eh, escoger lo que ustedes deseen eh, para lo cual vamos a necesitar instalarlo vamos a, a cortar esto y vamos a instalarlo jade vamos a utilizar nuevamente npm install eh, jade y que se agregue dentro de lo que es el package.json ¿no? aprovechando que estamos en esta ventana, de una vez vamos a instalar lo que es mongo MongoDB, eh, vamos a ver en qué versión está el driver. Mm, ya nos dice que está en la versión 1.4.3. Así ¿no? es para los que vean el video posteriormente y de repente, si no funciona, puedan recuperar esta versión. ¿no? Bien, entonces, como siguiente paso. Es decirle a Express que nos diga cuál es el template que vamos a utilizar por defecto. ¿No? Para eso vamos a utilizar esta sentencia: que el motor de vistas va a ser Jade. Así de simple. También vamos a tener que indicarle dónde están las vistas, pero por defecto. Eh, express lo traje en una carpeta que se llama views así es que si quieren lo agregan si no lo dejan así igual no, no, a ver, no van a tener ningún problema bien entonces vamos a hacer un hola mundo vamos a crear un archivo index.j siempre todos los archivos son con extensión j y acá ya entra a tallar este, otra forma de digitar nuestros archivos para que se visualicen como html por decir eh, esto está dentro de la página de Jade así es que ustedes van a encontrar un montón de de, de información así que revísenlo y adaptenlo de acuerdo a su, a su necesidad ¿no? una de las cosas que que hay que tener sí, mucho cuidado es con la identación de información ¿no? por decir acá lo que está haciendo es crear una etiqueta type. cuando lo renderice el archivo a, y convertirlo a un html lo va a convertir como ya conocemos y por ejemplo las etiquetas que tienen atributos como por decir html le va a decir que a ver, el lenguaje sea español y cuando yo idente etiquetas como esta le voy a decir que dentro de la etiqueta html considere el texto u otras etiquetas por decir acá head y body son dos etiquetas que van a estar dentro de html por decir dentro de head yo quiero este tener una etiqueta del título y acá le voy a decir que sean listas por decir y dentro de body en un párrafo le voy a decir que diga hola mundo desde jade por decirlo ¿no? entonces la forma como vamos a acceder vamos a, a a cambiar esto entonces acá le vamos a decir render render y le decimos que el archivo es index entonces este automáticamente se va a ir a las vistas Oye, lo voy a copiar de todas maneras para que eh, sepan cómo es hacer este, la configuración de las vistas views igual name más views como les repito esto está por defecto y así es que no es necesario pero lo pongo para que no se pierda entonces vamos a iniciar nuevamente nuestro servidor si es que no nos da ningún error Y efectivamente ya se inició Y tenemos acá un problema A ver eh, No está Dice ¿no? A ver, vamos a ver A ver, acá está mal Entonces acá nos faltó Un slash Listo Hola mundo desde Jade